Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast, eh, ya estamos en agosto y nos queda bastante poco tiempo para terminar el año. Eh, en realidad quedan como 4 o 5 meses pero, ¿cuál es lo importante? Que estos cuatro o cinco meses ya hay que empezar a planificar cómo vamos a terminar el año y cómo vamos a revisar las cosas que hemos venido haciendo. Ya, eso son dos cosas muy importantes. Recuerden que parte de la contabilidad, a ver, la contabilidad no es algo que podemos dejar para final de año. La contabilidad no es algo que se hace solo el contador en abril cuando tiene que hacer la renta. Si nosotros nos preocupamos de la contabilidad en abril del próximo año, el año ya se acabó, se terminó, no hay nada más que hacer. O sea, en el fondo, si nos salió mucho impuesto a pagar, vamos a tener que pagarlo, lo porque ya no podemos prevenir nada. Ya, eh, entonces, hay, hay ciertas cosas que hay que empezar a planificar antes, por ejemplo, la parte de planificar planificación tributaria para de finalizar el año, no debieran empezar a hacerla más malla de octubre, eso es algo súper importante. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver algo que también tiene que ver con planificación, con cosas que hay que hacer con tiempo y que tiene que ver con qué cosas tenemos que revisar mensualmente. Ya, esta revisión mensual es tan importante como esta planificación tributaria. Porque no podemos llegar, por ejemplo, a abril del próximo año y darnos cuenta recién ahí que tenemos 100 facturas rechazadas del año anterior. Entonces, lo que vamos a conversar hoy día les va a ayudar a evitar esto. Así que si te interesa este tema, quédate en este podcast. A soporte, a veces llegan preguntas que tienen que ver con problemas que van ocurriendo en la plataforma problemas que van ocurriendo no por la plataforma necesariamente sino como hemos hablado muchas veces por los datos que se ingresan porque recuerden que LibreTE si bien valida los datos que se están ingresando desde el punto de vista de que lo, la, la estructura si un número sea si un número si un carácter sea si un carácter no valida el contenido y ese contenido tampoco lo valida muchas veces en puesto interno y eso a veces puede provocar ciertas diferencias o ciertos problemas entonces lo que vamos a ver hoy día son acciones que hay que tomar mensualmente que son no son obligatorias, o sea, nosotros no los podemos obligar a que las hagan, pero debiesen hacerlas para no tener problemas, ¿ya? Y esto qué gracia tiene que nosotros nos ha evitado muchos problemas con el impuesto interno. Nosotros en general, creo que ya lo contaba anteriormente, acá tenemos eh, una administración interna, ya nosotros llevamos todo internamente, si bien tenemos una contadora externa, nosotros llevamos todo internamente. Y cómo llevamos todo bien ordenado, porque vamos revisando. Entonces, algo súper importante que voy a hoy día es qué cosa hay que revisar, por qué hay que revisarla y para eso está Catalina que me va a ayudar. Ya, yeah. eh, sí, mira, lo, lo que ocurre es que eh, en este caso no, no hay un, un ticket en específico, pero eh, la finalidad de, del podcast de hoy día es, es entregar como tips y también consideraciones que hay que tener en cuenta cuando uno eh, utiliza un software de mercado. No necesariamente o específicamente lo que es libre de té, pero sí eh, un software de, de mercado en general. Eh, me imagino que. Bueno, como, como hay clientes que usan un software de mercado, pero aún así, de cierta forma, hay que rendirles cuenta de impuestos internos con los datos que uno tiene afuera en otra plataforma. Eh, me gustaría consultarte como qué cosas hay que considerar o qué cosas sugieres tú que hay que revisar cuando uno tiene un software de mercado, específicamente el IET. Lo más importante yo creo que es el tema de eh, los envíos que se hacen en impuestos internos. Eso es como punto uno. Envío o sea, en general. Envío en general. O sea, voy, voy, lo voy a detallar un poquito, pero sí. a ver, eh, la primera regla es que si tú generas algo, uh -huh. y, y, y por algo no voy a hablar de un documento tributario, factura ¿eh? porque no voy a generar esos otros documentos, como antiguamente en el 2017 se generaban, los, por ejemplo, los eh, libros de compra, o hasta hace un mes se generaban, los, o hasta hace menos, hasta hace una semana se generaban los resúmenes de venta, o cualquier otro documento tributario. pero Los documentos tributarios recuerda que no son solamente los, eh, la factura de la boleta, uh -huh. sino que es cualquier documento que NXML que va a firmado en impuesto interno. Entonces, la primera regla es que si el documento no está enviado a impuesto interno, impuesto no, interno no existe. Yeah. Entonces, eso es lo primero. entonces Si tú generas un documento, indígate, tienes que preocuparte que ese documento se mande impuesto interno. Y no es solamente preocuparte que se mande, sino que, que se mande a impuesto interno y que sea aceptado por impuesto interno. Uh -huh. Entonces, eso es como... Para mi gusto es como lo más importante, o sea, evitar tener documentos rechazados. Ahora, típicamente esos documentos rechazados son los documentos de eh, factura o boleto o de crédito, o sea, los documentos emitidos. Normalmente son esos, esos son documentos que son los documentos diarios. Puede, por diversas razones, puede salir rechazado, ya lo hemos hablado en otros podcasts. Eh, pero principalmente eso es lo que hay que chequear. Entonces, si tú mandas un documento o en el mes enviaste 100 documentos, corroborar a fin de mes que esos 100 documentos estén aceptados. Eso es como... Lo principal. Bueno, igual más que verificar como fin de mes uno, igual puede ir verificándose en el momento si el documento fue enviado o no. Bueno, de hecho Librete lo que hace es que si el documento tú lo mandas y puesto interno y Librete detecta que el documento está rechazado, inmediatamente te mandaron un correo. Y si tú no, no, aún así no lo revisas, semanalmente los días lunes, creo que desde las 10 de la mañana, te empieza a mandar notificaciones también. Bueno, además igual hay una alerta en... Y hay una, en una la alerta pantalla. en la web sí. y, y hay un botón y hay un, una alerta grande de los documentos, porque es el caso como más drástico, o sea, o el más grave, mejor dicho. Los documentos más, rechazados más graves que tú tengas con Entonces eso es como algo que hay que chequear sí o sí. Y tú no debes pasar de un mes a otro con documentos rechazados. Mm, yeah. Tú puedes tener eventualmente documentos rechazados durante el mes y, y los va a corregir y los va a revisar. Pero eso tienes que sí o sí solucionarlo antes de que declare el formulario 29 el mes siguiente. Yeah. Por dos razones. Porque uno, no puede estar incluyendo en tu formulario 29 documentos que no son válidos Y dos, porque tu cliente no puede usar documentos que no son válidos. Ya, claro. Entonces, ahora, eso normalmente, si el contador hace bien el trabajo, debiese pasar menos, porque hay otra acción que hay que realizar. Normalmente esto lo debe hacer el contador. Lo puede hacer uno también. Nosotros lo hacemos internamente acá en la empresa, pero si, si los que nos están viendo no son expertos en esta parte de la revisión, lo, lo recomendable es que se lo haga a su contador, que es realizar que cuadren los datos. O sea, bien. que al fondo los datos que yo tengo en T te cuadren con los que están en el impuesto interno. Uh -huh. Y esto es básicamente comparar hay formas mejores de hacerlo, pero una forma muy bruta, muy sencilla, sería comparar el registro de, de compra y ventas de librete, perdón, el libro de compra y venta de librete con el registro de compra y ventas de impuesto interno. Yeah. O sea, si esos dos datos cuadran, uno podría asumir que está todo ok. Esa es otra de, la, de las consideraciones que tú sugieres, es sí. revisando lo... Sí, sí, eso hay que hacerlo. Y eso debieres hacerlo el contador. Y si esa pega se hace bien y las dos cosas cuadran, Tú nunca debieras, por ejemplo, incluir en tu facturación un documento de un proveedor tuyo que no está aceptado. Sí. ¿Qué pasaba antiguamente? Por ejemplo, que a veces eh, a un cliente le metían una factura, estoy hablando mucho tiempo atrás, sí. que ahora no debiese pasar. Ahora puede ser que algunas empresas sigan arrastrando hasta esta maña. De hecho, alguna vez cuando recién ocurrió el cambio, había contadores que me preguntaban oye, ¿cómo forzamos para que esto funcione como antes? O no se puede o no debes hacerlo. Y algunos, no, pero es que igual lo vamos a hacer en forma 29. No debería hacerlo que hacían por ejemplo que a pesar de recibir una factura en papel ¿Ya? que no existía en el impuesto interno uh -huh. o sea el proveedor no la mandado en el impuesto interno y la metían igual a su contabilidad uh -huh. y a su formulario uh -huh. y eso obviamente no se hace entonces hoy día con cuál sería el segundo consejo corroboren con su conta, que los usuarios corroboren con sus contadores que lo no, que no, pues. está en librete sea lo que está en impuesto interno y que sea eso lo que se declare yeah, okay. y no otra cosa ya porque es súper peligroso eh, que las dos cosas no sean iguales es súper peligroso porque puedes tener documentos que que, que están recesados, por ejemplo, y no están informados. Ya, o al revés, podría ser emitido, por ejemplo, a veces pasa con clientes que usan dos sistemas de facturación en el mes. Pasa porque... Al mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo ah, en, el mismo, mes, en yeah. el mismo mes. Pasa porque tenemos un cliente que se cambia a mitad de mes, tú lo tienes porque cambiarte el sistema de facturación el día primero, entonces yeah. te puedes cambiar en cualquier momento del mes. O pasa porque, derechamente, hay clientes que usan dos, dos sistemas de facturación. Ah, por. Para y para factura. Por aquí motivo. Yeah. Claro, por ejemplo, tenemos una viña grande que usa solo exportación con nosotros, porque yeah. su otro software no provee documento de exportación. Entonces. En esos casos también hay que revisar, porque no vaya a ser que el otro software uh -huh. eh, haya metido otros documentos que no sean válidos. Entonces, Bien. bueno, ahí tienes que hacer la cuadratura entre tres sistemas, por los dos softwares de facturación y después de Bien, pero, eso, pero eso es súper importante. Eh, eso es súper importante porque es la única forma de validar que los datos que están mandando sean los correctos. Eso como segunda cosa. Y la tercera cosa tiene que ver con eh, que esto tampoco... A ver, nuevamente, no es una tarea que tengas que hacer todos los meses ni tampoco que tengas que hacer manual, pero hay que hacerla que, que respaldar. Sí, son, son cosas que estamos sugiriendo, sí, en realidad. Sí. no es no algo como que sea obligatorio realizarlo todos los meses. Entonces, el tema de los respaldos es súper recomendable porque el, el otro día esto, hubo una mini conversación por TikTok con un usuario que yo hizo un comentario de alguien que preguntaba por facturación de otro proveedor ¿Ya? Eh, y, y él se quejaba porque su otro proveedor, él se quería cambiar y su otro proveedor no le pasaba los documentos. Yeah. Entonces yo dije, bueno, pero eso es súper fácil, o sea, eh, revisa, eh, revisa eh, si según eres cliente, el proveedor te lo tiene que pasar, no puede ser que no, no te pasen los documentos. Yo dije, ahora, si no eres cliente, otra cosa. Entonces, porque yo dije algo así como, sí, porque por en el caso de nosotros, después de cuatro días, su documento ya se borra uh -huh. y, y no está. O sea, el cliente me decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo hacer posible que ustedes no guarden los documentos después de cuatro meses? O sea, si tienes que guardarlo por más tiempo porque es obligatorio y bla bla. Y no, no es obligatorio que nosotros como proveedor guardemos los documentos. La responsabilidad legal de guardar los documentos mm. frente a impuesto interno es del contribuyente. Claro. Entonces, si tú, Catalina, usas librete con nosotros uh -huh. y librete de quiebra, que, que no va a pasar, por su si caso, <risa> no está dentro de los planes próximos que va a ser, y desaparecemos, eh, y nosotros perdemos estos documentos, se borran o ¿no? cualquier cosa, el responsable de impuestos internos no somos nosotros, eres tú. Entonces después no podría ir al impuesto interno y decir no, es que mi empresa eh, o sea, mi software no, no, quebró. No, no puedes decir eso. No puedes, o, o, o que quebró, o que desapareció, o que no me entrega mi documento, o que me fui del proveedor, que en este caso que estamos hablando que es un caso más, más realista. No, es que yo me fui de LibreTV, por ejemplo, y LibreTV no me quiso pasar mis documentos. No, pues si los documentos pues no están. Tú okay. eres responsable de respaldar. Entonces, el siguiente consejo sería eso, o sea, respalda, respalda. Para eso LibreTV, por ejemplo, tiene dos opciones. Una que solo respalda manuales, manual, que solo yeah. tiene que hacer un, un, un usuario administrador. O lo respaldo automático en Dropbox. Cualquiera de las dos opciones son opciones válidas que tú puedes utilizar para respaldar, pero lo importante es que respaldes. O sea, que tú tengas tus documentos, que tú seas el dueño de tus datos. Y los que usan otro proveedor que no sea libre de que exigir eso a los proveedores. O sea, no puede pasar lo que El caso es que el sobre de facturación. Pero no puede pasar que el cliente te diga, no, es que a mí me quieren pasar los datos. Si los datos son de uno, los XML son de uno. Uh -huh. ya. Y bueno, ya ahí entramos en la discusión, ok, te los paso, pero descargo los de uno y tengo mil en un mes. No, uh -huh. o sea, nada no, tampoco. O sea, yo creo que tiene que haber una forma de descarga masiva. En el caso LibreT tenemos dos opciones, yeah. que son obviamente descargas masivas de los datos. Eh, pero esas son como de las tres cosas, creo yo. O sea, eh, la parte de chequear que los documentos no están rechazados, uh -huh. hacer la cuadratura con impuesto interno. Yeah y el tema de los respaldos, como lo más importante. No sé si a ti se te ocurre algún otro caso. Eh, sí, el único caso que quedaría en esta ocasión por fuera, o sea, desde ahora, son los resúmenes de venta diario. Eh, eso hasta el 31 de julio, 30 de julio, se realizaba, pero como ahora desde el 1 de agosto la, o sea, el impuesto interno ya no exige esa obligatoriedad de estar informando los resúmenes de venta, ese, ese punto en específico ya, ya quedaría fuera. ¿30 o 31 de julio? Es que no sé si era hasta el 30, hasta el 31. Bueno, hasta el último día del mes de julio. Hay forma, hay forma de sacarse esas preguntas. Eh, sí, efectivamente, hasta el, día, hasta el último día de julio, hasta el 31, eh, se enviaban los resúmenes de venta. Entonces, claro, por ahora, en este mes, en agosto, uno lo que debes hacer es corroborar que todos los lo resúmenes de venta hasta julio ya han estado enviados. Yeah. Ya. Desde ahora ya, ya no se mandan. Los puedes mandar igual, pero si tú los mandas, están aquí con reparo. Entonces, si alguien está mandando todavía esos resúmenes y, y, y, y, y ve que le sale un reparo, el reparo, si lo leen, básicamente dice que ya no es obligatorio enviarlo. ¿sí? Ya, pero, pero de todas formas, o sea, claro, estamos diciendo que hasta el 31 de julio es obligatorio, pero también tenemos que considerar. Que es obligatorio hasta el 31 de julio, pero hacia atrás sí si o sí si tienen que estar todos enviados. Sí, por eso. sí. sí. Ahora, como estamos subiendo que los usuarios están revisando no solamente mm. las cosas, lo de junio ya debería estar revisado. Ahora, si no lo tienen revisado, nosotros que recomendamos que revisen hasta el 31 de julio y eso ya no se envía más. Oye, ¿y tú eh, con qué frecuencia podrías sugerir a, a los usuarios de LibreDTE que revisen la plataforma o hagan estas esta gestiones que nosotros estamos sugiriendo? Depende cuál de las tres cosas sea. Y ahí es súper simple porque si estamos pensando en documentos rechazados, cuadratura, respaldo. Voy a partir al revés. Los respaldo los puedes programar con Dropbox para que sean automáticos. Así que eso se puede hacer diario. Ya, no ya y ahí ya no tendría uno Bien, que preocuparse a, de eso. Ahí no deberías preocuparte más. A lo más, lo que yo, personalmente lo que yo hago es de, de vez en cuando, ni siquiera toda la semana, de vez en cuando me meto a Dropbox a ver que los archivos se están creando. Ya. Por aquí, motivo, por cualquier cosa, nadie no, no sé que falló algo. A veces hay cuentas, por ejemplo, que las cuentas se quedan sin espacio. Uh -huh. Recuerda que Dropbox te da gratuito solamente base en 2 GB. Entonces, si tu respaldo ya ocupa más que eso, eh, no te va a caber. Yeah. Y además que en el caso de los respaldos por Dropbox se guardan en los últimos 7 días. Entonces, los 2 GB son divididos 7. Y eso es lo que tienes mm -hmm. para guardar por, por día, es un dato yeah. importante, se guardan los últimos 7 días. Eh, ¿Por qué se guardan los últimos 7 días? Por si acaso tú por algún motivo borraste un documento por error, puedas recuperarlo más tarde. Yeah. Hasta una semana, o sea, si ya pasó más de una semana y ya lo perdiste. Eh, en el caso de la cuadratura, bueno, esa es una vez al mes. O sea, una vez, una vez ah, al yeah. mes hay que cuadrar los datos para que el contrato pueda hacer la declaración. Ahora, eso no impide que tú empieces a cuadrar antes, o sea, uh -huh. no tienes por qué esperar el, el 30 del mes, o 31 de julio, eh, para saber si tienes o no que cuadrar, ya tampoco tienes que esperar. esperar el 5 o 10 o 19 del mes siguiente, que sería lo peor. O sea, yeah. un día antes de declarar el formulario, el 29 sería de loco. O sea, tú puedes empezar a hacerlo antes, pero al menos que solo una vez al mes. Yeah. Y, y, y aquí voy a ser pesado con esto, insisto, o sea, eso es algo que los contribuyentes tienen que preocuparse de que se haga y se haga bien, porque muchas veces pasa que el contador agarra lo que está en impuesto interno, agarra la propuesta y la manda. O sea, y si claro, te, sin si, revisar las plataformas. Y si tu contador te está cobrando por hacer eso, o sea, estamos mal. Mm. No un buen contador. Ya. Yeah. O sea, lo, lo digo al tiro porque el contador tiene que dar una asesoría. Uh -huh. No tiene que simplemente agarrar lo que está y mandarlo tal cual. Po. Claro, para, tiene que revisar. Para eso lo hago yo. Sí. O sea, para eso lo hago yo. Y créeme que yo no declaré fórmula nada así O sea, yo sí reviso. Y reviso uh -huh. muy bien. Creo que reviso muy bien. Eh, y las veces que se me han pasado cosas son porque no tenía conocimiento contable porque yo no soy contador. Uh -huh. Entonces, un contador que tiene el conocimiento tiene que revisar bien. No puede llegar y agarrar lo que está en el y no mandarlo. Ya. Yeah. Ah, no, pero es que esto es lo válido. sí eso es lo válido, correcto, lo que está en impuesto interno. Pero si no cuadra la plataforma de facturación, tienes que revisar por qué. Y esa pega, creo yo, es del contador, creo yo. Del contador, en una empresa más chica, empresa más grande a lo mejor van a tener un asistente contable o alguien que internamente lo puede revisar. Pero hay que hacerlo. Y eso hay que hacerlo al menos una vez. Entonces, ¿tú sugieres que la cuadratura la haga el contador? O sea, ¿no la podría eh, realizar, por ejemplo, el usuario? Eh, si tiene los conocimientos para hacerla, sí. Pero a veces no es trivial. A veces hay que buscar... A, cuando cuadra es fácil, yeah. pero cuando no cuadra, cuando algo, algo te falta, si no, si, si no puedes encontrar documentos, y me encima si eso me a la contabilidad, o sea, yo te puedo decir, yo sé hacerlo, yo lo puedo hacer. Yeah. Entonces, si tú me preguntas cuál es mi método, enséñame el método, chuta, es como bien esotérico, porque al final no tengo la base teórica, entonces yo voy buscando números nomás. Yeah. Mi forma de hacerlo, Esteban, es empezar a buscar números nomás y en base a números, ordenar y, y por ahí sumar, restar, voy encontrando las diferencias. Eh, obviamente con el tiempo hemos ido creando herramientas de librete para hacer esa cuadratura más fácil. Bien. De hecho ahora por ejemplo se hacen unos cheques automáticos, o sea no automáticos, hay un reporte que te dice si, hay una, si están todos los asientos o no creados para los documentos eh, tributarios y eso ha simplificado las la, la, la cuadraturas. Pero claro, lo más bruto es simplemente agarrar... Eh, el libro compra y venta y comprarlo con el registro de compra venta. Yeah. Ahora, si eso no cuadra, hay que empezar a revisar. Si tú puedes hacerlo, hazlo. Pero si no, que lo haga tu contador. O sea, se supone que para eso está. Yeah. Pero, insisto, el contador no está para declarar lo que están interno directamente, está para asesorarte y para ¿Pero si ¿sí se podría negar el contador, en realidad, a ingresar a otra plataforma que no sea la de impuesto interno? Es que no, lo, no, sé, es que no sé si lo está obligando, o sea, eh, al final es parte de su trabajo. Ahora, obviamente, eso también es parte del contrato que tengas con el contador. Uh -huh. O sea, si, si, si el contrato con el contador dice que al contador hay que pasarle todo cuadrado y que uh -huh. él solo va a meter el puesto de no declarar, bueno, ahí ya depende del contrato cada uno. Yes. Ahora, somos realistas. Yo creo que en la práctica, históricamente, sobre todo las pymes, lo que hacían era agarrar, estoy pensando en las facturas en papel antiguas, yes. agarraban todas las facturas en papel, se las tiraban al contador y arreglaban las contador solo. Ah, o sea, like. Ahora, yo creo que hoy día, con la facturación electrónica, el contador tiene muchas más herramientas para hacer la pega mucho más fácil y mucho más simple. Entonces, eso es algo que tienes que hacer. Por ejemplo, nosotros eh, en Contafi, contafi.cl, agregamos hace como un mes y medio dos meses una funcionalidad que te permite a ti tener una propuesta como Una Ahora, real propuesta. O sea, real en el sentido de que con los datos que nosotros tenemos. Yeah. Al menos para nosotros está perfecta. Yeah. Nosotros somos una empresa que... Eh, tiene ventas, compras, compra en el extranjero, paga sueldos, paga honorarios, paga PPM, retenciones de estas de las facturas de compra, que son de las compras extranjeras, mm -hmm. funciona perfecto. Yes, claro, yes. si nos vamos a casos de una carnicería que tiene impuestos específicos, compras con petróleo, quizás a lo mejor ahí le faltan cosas, porque nosotros la hicimos para nosotros, mm -hmm. como mu muchas cosas. Y esa ha sido muy buena para cuadrar, porque eh, eh, esa saca los datos que están enviados en impuestos internos y los cuadra con otras cosas y ha sido muy buena para, para revisar. Y no solo para cuadrar, sino que para ir teniendo que otra cosa que hay que revisar quizás en las empresas, que no tiene que ver directo con la facturación, que es para ir revisando a mes cómo vamos con la declaración de formulario 29. Yeah. Pues igual, o sea, qué miedo llegar a, al día 19 del mes siguiente que el contador me diga tienes que pagar 8 millones, 10 millones de pesos y tengo 5 en la cuenta. Mm. Ya, entonces igual hay que hacer una... bueno, eso, de partida eso no debiera pasar. A nosotros no nos pasa, pues vamos bien ordenados. Pero estoy hablando como en genérico, o lo mismo que pasa con los impuestos anuales. Claro, caso hipotético. Pero en el fondo, qué miedo que te pase eso, o sea, por no saber cómo vas. Entonces, uh -huh. esta propuesta con TAFI además te, te permite eso, o sea, te permite ir viendo hoy día 8 cómo voy a 8. 8. O sea, yo hoy día me meto a contafi.cl, voy a la cuenta de Sasco y puedo ver hoy día 8 ya cuánto tengo que pagar el 1-29 del próximo mes. ¿Lo okay. qué? Lo que va acumulado hasta ahora. Uh -huh. Obviamente, mañana va a ser otro valor y de aquí a final me va a ser uh -huh. otro claro. valor. Entonces, pero es algo que hay que revisar. Me ah, un dato que yo podría revisar todos los días si quisiera. En... O sea, eventualmente podría o sea, revisar todos los días. Yeah. No, sé si te, no sé si... O sea, mi fanatismo ya no llega tanto. O sea, <risa> ya no me preocupo por, por, por ese tipo de cosas tanto. Entonces ya no, ya no ando preocupado todos los días, todas las semanas, cuánto va el fórmula 29. Pero, yeah. pero sí es algo que hay que revisar al menos una vez al mes y sobre todo los cuadratos. Entonces, ahí tenemos los dos primeros. Respaldo, lo puedes hacer automáticos, diario. De hecho, hacer. yo te recomiendo hacerlos diarios porque perder una semana de documentos no sería gracioso. Uh -huh. De hecho, dato, nos pasó una vez que llegó un cliente que su proveedor había quebrado y no le pasó los documentos. Y ya, perdió, todo. De, perdió todo. Perdió todo. Perdió dos o tres años creo que ya no se proveedor. Y necesitaba uh -huh. que lo activaran urgente. Y yo con nosotros me dijo, mira, es que me da los prove los documentos del otro proveedor, después fue como arregló eso, pero uno, necesito empezar a facturar. Y ahí, pero ahí toda la historia que el proveedor había quebrado. Entonces, tampoco es como cuando elijo un sistema de facturación, tampoco es como... Y ahora lo puedo decir con más confianza porque ya no estoy encerrado en una en uh -huh. Santiago uh -huh. solo haciendo, haciendo todo esto, claro en el departamento, pero cuando tú eliges el sistema de facturación no llega a elegir cualquier empresa, o sea, tienes que elegir un proveedor que te dé confianza y uh -huh. tú estés seguro que va a perdurar en el tiempo porque claro. al final no es poco lo que estás confiando en él y generalmente es una relación a largo de plazo. De hecho Es Una relación a largo plazo, o sea, eh, si bien los, los respaldos tú los tienes que tener, no es que lo tengas que tener porque te va a estar cambiando todos los meses de proveedor porque no es algo que sea o sea, el tiempo nosotros, nosotros tenemos clientes todavía desde el inicio que van a cumplir 7 años con nosotros y... o más de 6 años y en el fondo es porque es una relación a largo plazo uh -huh. entonces tampoco es como ya me busco cualquier proveedor, me busco... lo siento, lo voy a decir, pero no es como ya me busco cualquier el más barato y me quedo con ese pero chuta, tiene que tener otras cosas que te, que, te, que te aseguren que el proveedor va a seguir existiendo y que no va a quedar y que vaya a perder tus documentos claro. entonces bueno, independientemente de eso lo recomiendo hacer tu respaldo diario, cuadrar, cuadrar al menos una vez bien. Y ahora viene el tema más delicado, los documentos rechazados. Uh -huh. ¿Cuándo los chequeo? Para mi gusto, los documentos rechazados se deberían chequear inmediatamente cuando LibreDT te, te manda el correo informándolo. Yeah. O sea, si yo metí un documento ahora, librete a los rato después, me manda un correo diciendo que el documento está rechazado, yo inmediatamente me metería, si yo fuera Esteban, a corregir ese documento. Yeah. ¿Por qué? Porque ese documento probablemente ya se lo entregaste al cliente. Uh -huh. Y si se lo entregaste y está rechazado, el documento que el cliente se llevó no, no, es, válido. Es, no, es, no es válido. Por eso que LibreT lo que hace es que si tú no lo corriges, el lunes te manda otro correo. Uh -huh. Para insistirte. Para insistirte. Una vez me acuerdo que un cliente me, me dijo Oye, pero es que ya estoy aburrido de los correos que mandan los lunes con los documentos rechazados. Corrígelos, uh -huh. corrígelos. No puede ser que no los tengáis corregidos, por. Sí. ¿cachai? Entonces, bueno, y en la práctica como siempre, ese documento implica básicamente eliminarlo y volverlo a hacer normalmente. Claro, no, correcto, pero, pero eso, pero el documento rechazado debe ser inmediato. O sea, inmediato. te llega y tiene que ser inmediatamente la corrección. Eh, ¿Hay alguien en específico dentro del usuario, al menos en librete que tenga que ingresar a, a realizar estas revisiones? Puede eh, ser cualquiera, uno en específico. ¿Puedo crear un usuario solamente para que haga eso? Para los respaldos eso lo tiene que hacer el usuario administrador manual o configurarlo el usuario administrador? Pero como se puede jugar configurado, en la práctica se puede olvidar de eso. Yeah. Y lo que tú le podrías pedir a alguien dentro de la empresa que no sea un usuario administrador ni siquiera un usuario de LibreT, es que chequee de vez en cuando que los Dropbox. respaldos estén en Dropbox. Y yeah. eso lo paso a cualquier usuario, obviamente, que tenga acceso a la, yeah. acceso a la cuenta de Dropbox. No es algo de Libre de eh, La cuadratura, debías hacerla para mi gusto alguien que tenga conocimientos contables dentro uh -huh. de la empresa o el contador. Yes. no debías hacerlo a otro usuario eh, ahí sí van a necesitar acceso a librete y también van a necesitar acceso a impuesto interno uh -huh. o sea ese usuario debería tener acceso a los dos lados yes. debería tener acceso a impuesto interno o a librete ahora si tú no quieres darle acceso al, al, al usuario que va a revisar a impuesto interno porque igual impuesto interno una cuenta más delicada bueno simple ahí tiene otra opción que puedes hacer que es asignar la contraseña de impuesto interno en LibreDT uh -huh. para que LibreT se conecte a impuesto interno y de esa oh, forma yeah. el usuario puede, sacar esos, o sea, puede ver esos datos sin tener la contraseña de impuesto interno ah, okay. porque es otro tema, o sea que también es una conversación que se ha tenido a, a, a veces que es que no todos tienen que tener acceso a la cuenta de impuesto uh -huh. interno porque hay muchas cosas que se pueden chequear sin entrar en impuesto interno O sea, o sea si desde LibreDT desde LibreT de, sí. o hay cosas que no están en LibreT, pero que están en Contafi, por ejemplo. Okay. Y tú también la puedes checar de ahí. O sea, si tú quieres De hecho, en Contafi hay muchas cosas que no están en LibreT que tienen que ver con datos de Impuesto Interno y que están mostrados de una forma más amigable en la que está en Impuesto Interno. Impuesto interno es bien fue para eso. O sea, te muestra unas tablas porque no es su labor. O sea, yeah. Impuesto Interno no es su labor. No es ofrecerte un software eh, bonito, dato, bonito para obtener estadísticas e indicadores. No, ellos te ponen los datos. ¿no? Claro. Entonces, Contafi viene a resolver eso y te muestra esos datos de manera más bonita. Entonces... Eh, si tú quieres ver esos indicadores de manera bonita, por ejemplo, sin tener que pasarle la clave al usuario para que vaya a interno, le puedes crear una cuenta en Contafi y lo registráis. Yeah. Eh, y en el caso de los documentos rechazados, bueno, ahí va a depender en realidad. Va a depender de la acción que haya que hacer exactamente. Pero normalmente lo puede hacer cualquier usuario que tenga acceso al módulo de facturación, yeah, okay. normalmente. Entonces, cualquier usuario que tenga acceso al módulo de facturación eh, va a poder ver que hay documentos rechazados eliminarlo, tomar una acción y corregirlo. Ahora, la alerta, sí. Estas por correo que hablábamos le llegan solo a la yeah. Ahora, bueno, ahí es fácil. O sea, si te llega un correo con una alerta, tú, uh -huh. según el asunto, tú puedes configurar un reenvío re a quien corresponda. Ah, o sea, okay. tampoco es algo que se pierda. O sea, que a veces nos han preguntado, oye, es que necesito que los correos le lleguen a más usuarios. Bueno, configura un filtro en tu correo. O sea, hoy día cualquier eh, proveedor de correo electrónico decente, uh -huh. y hay algunos bien indecentes, <ríe> eh, tiene que permitir crear filtros. Con okay. los filtros resuelves eso, o sea, no es algo más complicado que eso. Claro, si el correo de libre te leía al usuario administrador, pero con este filtro le podría llegar a muchas otras personas, dependiendo ejemplo, de cómo lo configures. Por ejemplo, entonces con eso tú le puedes avisar al usuario que corresponde que lo haga. En general no tiene que ser el usuario administrador y normalmente el usuario administrador en, en, en el caso de nosotros es, es normalmente el representante legal o el dueño de la empresa. Yeah. Entonces normalmente el usuario administrador no es el que se mete a hacerlo, puede, obviamente puede, porque el usuario administrador tiene todos los permisos. Pero normalmente las acciones de cuadratura y de revisión de documentos las hace alguien más operativo, alguien que está preocupado de la emisión o en el caso contador de cuadrar esos documentos. Y yeah, si yo no hiciera todas estas revisiones, eh, ¿existe algo grave que podría pasar? Eh, sí, sí vos. obvio, multas, multas, sí, más multas. Yeah. No, no, Pero ah, con todo, con todos ah, los puntos. A ver, no creo. Eh, nuevamente, desde, desde atrás hacia adelante. Los respaldos. Uh -huh. eh, Impuesto interno dice que tú tienes que tener tus documentos respaldados para el caso de fiscalización por seis años. Ya. Yeah. Si, si tú no respaldaste, la empresa quebró o desapareció o te cambiaste el producto y te entregaron tus documentos y después de tres meses volviste a pedirlo y no están porque están borrados, uh -huh. que es lo que hacemos nosotros, eh, por ejemplo. Eh, ahí podrías tener un problema con el impuesto interno. Bien. Obvio, porque ellos están diciendo, ok, preséntame los documentos, quiero fiscalizar la renta de hace tres años atrás, necesito todas las pruebas de las facturas de compra que hizo, por ejemplo, en el extranjero, eh, muéstrame que son válidas los proveedores, que le pagó, etcétera, que es un tema acuático, eh, yo creo que se va para otro podcast, o, o otro live, no sé, eh, lo de la factura de compra en el extranjero. Eh, y si no tienes esos documentos de respaldo, es eh, un problema porque, eh, ¿cómo le demuestra el impuesto interno? Que las compras son reales y son válidas, y son verdaderas. Uh -huh. Entonces, hay un problema. La, cuad la cuadratura, bueno, la cuadratura te deja las cosas en el Fórmula 29. Claro. O sea, si no está bien cuadrado, si no está bien declarado, puedes tener problema en el formulario 29. Si el Fórmula 29 lo declaraste mal y después hay que rectificar, multa en el formulario 29. Yeah. Entonces, ahí tenemos un problema en el Fórmula 29. Y respecto a los documentos rechazados, es muy parecido, porque los documentos rechazados impactan directamente a lo que tú declaras en el Fórmula ah, 29. Claro. Y a lo que tú vas a declarar después en el Fórmula 22 al final de año, tú vas imponible, tu ppm, entonces, en realidad, eh, el problema es grave. O sea, si tú no haces estas transacciones, eh, eh, eh, puedes tener un problema grave con impuesto interno por no llevar ordenada tu facturación yeah. y tu contabilidad, en este caso, la parte que le pega a la contabilidad. Y esos son los puntos más importantes. ¿Alguna otra cosa que se te ocurra que debamos considerar o estamos mm, No, okay? eso, esas están mis consultas con respecto a, la, a los consejos que podemos sugerir a los clientes que usan okay. librete Bueno. Entonces recuerden, a ver, todo lo que vimos hoy día son consejos que nosotros les damos para que no tengan problemas. Pueden tomarlos, pueden no tomarlos. Yo recomendaría que los tomaran porque a nosotros por lo menos nos han evitado estos problemas. Se los dice alguien que hace, insisto, hace 7 años atrás, 7 años y medio, 8 años atrás, no tenía ni idea de lo que era una factura, no sabíamos el se de el IVA, fue aprendiendo por los palos, pero creo que evité muchos problemas por ser ordenado y por ir revisando. Eh, fui muy meticuloso y todo eso muy meticuloso en las revisiones Hoy ya no las hago todas yo, obviamente el equipo me, me ayuda Pero eso ha hecho que no tengamos problemas Que los problemas con el protesta no sean los mínimos ¿Han habido problemas? Obvio que hemos tenido problemas Hemos pagado multas, obvio que hemos pagado multas Pero siempre han sido por cosas pequeñitas que yo no sabía de la parte técnica que de flojera, no le pregunté, por ejemplo, a la contadora de nosotros y se nos pasaron. Pero nunca ha sido nada grave. Nunca, nunca hemos pagado una multa grande, siempre han sido cosas muy muy pequeñas y que obviamente ya no nos pasa hace mucho tiempo. Yo creo que la última multa fue hace, no sé, cuatro años atrás quizás. O sea, estamos bastante ordenados. Pero insisto, todo esto gracias al hecho de ser ordenado y principalmente en los tres puntos que vimos hoy día. Recuerden, el tema de revisar los documentos rechazados, Hacer las cuadraturas con su contador, que él lo ayude a hacerla o que él la haga directamente y hacer los respaldos que correspondan. Y como siempre, si quieres seguir recibiendo contenido como este, si te interesa lo que conversamos acá, suscríbete al canal o si encuentras que los videos son muy largos, ve en Instagram o en TikTok los resúmenes con las principales cápsulas. Eso, y nos vemos en el siguiente podcast.